En estos momentos que estamos viviendo tan complicados, eh, sé que para las personas que estáis en pleno proceso de duelo porque habéis perdido un ser querido, todavía puede resultar muchísimo más complicado por el hecho de que el duelo necesita ser compartido. Necesitáis compartir la pérdida, la ausencia, el dolor, los pensamientos, recuerdos, emociones que están a flor de piel. Para ello, se me ocurre crear un espacio totalmente altruista para poder colaborar con la causa, un espacio de acompañamiento. Si así lo sentís, os ponéis en contacto conmigo, os dejo mi email, quedaremos de acuerdo y concretaremos un día y hora para hacer una, llama una videoconferencia a través del WhatsApp y poder abrir ese espacio para que podáis expresar y compartir. Si lo sentís así, ponéis en contacto conmigo.